Una su voz conmigo, cantemos al sol Burchak, porchacha Dios. Señor Chitora Burchak, to vas tu ¿Saben algo? Hace poco, ojo mensaje Shuya Dios, Chuchíhu Rachak. Estaba. Dios, tujir Lastimosamente que hoy en día estoy conformar conformar que cuenta, Chuichir, y Porque que haz cuenta, chichi, que ir, mujak, jankin, kambik, jankin, huéssabik, y la estaba viendo en las redes sociales precisamente, un hombre, o un pastor, un jebach, San Bartolomé, y a Schutzlich, y parte de Joyabach, jankin ya cuenta, o un pastor también, y a Shep, pero lo que me, me dejó, mucho de qué pensar estaba y soy dios pero chitaba que nunca me van para que quedes joven que rencies hasta el último día, que todo para que quedes joven que rencies hasta el último momento. O sea que tjen, kinab, pero ya puede Dios permitir que kikan, jan kina, porque que Dios Entonces, como oh, pueblo de Dios, presencia de Dios. jan dios pero hermano, ya sabes que iglesia, praucho, chat, chat, perdón, chat, perdón, perdón, Dios, Dios Dios perdón, perdón, perdón, perdón, alabanza. perdón, perdón, perdón, Dios Estaba esta alabanza quizás que perdón, perdón, entender perdón, perdón, perdón, Our Jack Away. All the great. I will Cuando trabaja yo con el canal, como momento ¿no, para llegar si, a sus cosas y a problemas, críticas, yo ya tomo Dios. La matarera recu, Kuk Sakosh. La matarera recu, Juto. La matarera que Dios con yo, la mataré Dios con La mataré Dios con pero Chitzku Dios, Mayaka Dios Cantemos con todo el corazón Este hermoso canto Escucha la letra de I'll you ¡Chica, el dios papá! ¡Colicle! ¡Papa, ó, Papá el lugar donde tu hijo, chacira, tu chirche, papá, Dios, chave papá con el mal, con salud, logras y peche la presencia, chachoch, Dios quita voz papá, pero yo sé que tu corral, Dios que tal si te acoges la boca en un momento, y cada vez más debo hoy de te dios, dios, dios, dios, dios, dios, dios, dios, dios, dios, dios, tu cuando algo Que top da surra, re guchi, surta e cantar, cedios pastor, son programar esta actividad. Pode a la cortcho, os acabam, aguenta, problemas, Que saccen ya rechabich cuando chacat recayado cayado Chacacacos, que no la que haré rechabich cuando chacat cangri cayado Y cuando chacató raci, arre dios retamamka que Oh, oh, oh, oh Tror el lugar donde adquichich Che señora, que está mi vida, señor Que chile voz papá, pero adcoran Y a oportunidad papá, y papá. oportunidad, para usar su oral charmalut copioso oral para declarar que charmalut copioso oral para declarar esa felicidad que Dios nos bracaste mal para declarar esa felicidad que Dios soy a través root copioso no puedo bracaste mal y bajo que mal que no apruebe más charmalut copioso por su oral si a Dios le queda más papá gracias por esta felicidad señor soy feliz por tu gracia señor si estoy aquí ha sido tu gracia